¿Cuánto tiempo hay que darle a un arrendatario para que desocupe un inmueble? ¿Y a cuánto dinero tiene derecho? Durante muchos años hemos pensado que enviarle una carta al arrendatario con tres meses de anticipación es suficiente para que el inquilino esté obligado a desocupar. Lo que no sabemos es que también hay que pasarle una platica. El día de hoy vamos a ver esos casos en los que es necesario indemnizar al inquilino, porque no en todos los casos hay que pagarles. Bienvenidos a Derecho Inmobiliario. El día de hoy voy a hablar de la ley de vivienda urbana en lo que se refiere a ese evento en que el arrendador, inmobiliaria o el propietario le piden al arrendatario el inmueble porque sí, es decir, sin una justa causa de terminación del contrato. ¿Cuándo aplica? Esta modalidad de pedirle el inmueble al inquilino, porque si, sí, solo puede usarse después de finalizada la primera vigencia. Ya dentro de las prórrogas se le puede pedir en cualquier momento. ¿Cuánto tiempo? Una vez se le notifique el preaviso al arrendatario, este tiene 3 meses para desocupar. ¿Cuánto dinero? Como le estamos pidiendo el inmueble al inquilino sin una causal y dentro de las prórrogas para que se vaya en cualquier momento, es necesario indemnizar al arrendatario y esta indemnización equivale al valor de tres meses de arrendamiento. Si el contrato de arrendamiento tiene más de 4 años, esa indemnización se reduce a un canon y medio. ¿Cómo debe de hacerse este preaviso? A través de una comunicación escrita enviada al arrendatario por correo certificado, se le debe de informar que tres meses siguientes a esa notificación debe desocupar el inmueble. En esa misma carta se le debe de informar al arrendatario que se le cancelará la indemnización que señala la ley. El pago de esta indemnización puede hacerse en cualquier momento de esos tres meses, incluso hasta el último día. Ese dinero se consigna en cualquier oficina del banco agrario. Según lo que indica la ley, el mismo banco agrario es el que se comunicará con el arrendatario para que él reclame el dinero. La verdad yo nunca he visto ese trámite, pero es lo que señala la ley y hay que cumplir con ello. Restitución del inmueble. La norma también indica que si el inquilino desocupa del inmueble, podrá acercarse a las oficinas del Banco Agrario a reclamar el dinero de la indemnización. Si por el contrario no desocupa, el arrendatario incumplirá el contrato de arrendamiento, perderá la posibilidad de reclamar ese valor de indemnización y adicionalmente, por ser un incumplimiento, pues tendrá que pagarle la cláusula penal al arrendador. Recomendación para los inquilinos. Si te notificaron la terminación con todas las de la ley, lo mejor es que desocupes. Pero si el arrendador, propietario o inmobiliaria no te notificaron como debe ser, no estás obligado a desocupar el inmueble. Ahora vamos a revisar unos mitos que hay al respecto. Pero antes de eso, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificación para que no te pierdas cuando salga alguno de nuestros videos. Número 1. El inquilino vive gratis por 3 meses. Falso. El inquilino tiene que pagar hasta el último día de los 3 meses. Otra cosa es que se genere una sensación de compensación porque el valor de la indemnización también son tres meses, pero eso no significa que el inquilino pueda dejar de pagar. Mito número dos. Como el propietario me pidió, yo me puedo ir en cualquier momento dentro de esos tres meses. Falso. El propietario inmobiliaria, el arrendador, solo está obligado a recibir el inmueble el último día de la finalización de esos tres meses. Mito número tres. Al inquilino solo hay que mandarle una cartica diciéndole con tres meses que tiene que desocupar y ya. Falso. ¿Y de la platica qué? Mito número 4. Como arrendatario y que llevo 1, 5, 10 o 20 años en el inmueble me tienen que dar días gratis para pintarlo, acondicionarlo, hacerle aseo y entregarlo. Falso. El arrendatario siempre tendrá que entregar el inmueble el último día de la finalización de una vigencia o, en este caso, a la finalización de los tres meses que se le dieron de preaviso. Mito número 5. Un arrendatario se fue del inmueble y no cayó en cuenta que tenían que haberle pagado una indemnización. Entonces, ¿puede demandar? Falso. El arrendatario que se fue, a pesar de que no le notificaron como debía, pues de malas, perdió el año. La ley lo único que le da derecho al arrendatario es a que si el arrendador o la inmobiliaria no le notifica en debida manera, puede quedarse en el inmueble. Si te fuiste, bueno, hasta aquí lo que dice la ley cuando se termina un contrato de arrendamiento sin justa causa, en un próximo video estaremos hablando sobre esos casos en los que no hay que pagarles ni un solo peso al arrendatario porque hay una justa causa. Así que te invito a que te suscribas a este canal, actives la campana, sígueme en redes, comparte este video y regálame un like. Nos vemos el próximo miércoles 7 y 30 de la noche en Derecho Inmobiliario. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me parece que en el fondo esta ley es un poquito enredada. Fíjense en que, por ejemplo, el arrendatario tiene derecho a que le paguen la indemnización de tres meses. Y el propietario tiene el derecho de consignar en cualquier momento, incluso el último día, pagar esa indemnización. ¿Qué ocurre? Si un arrendatario desocupa el inmueble 15 días antes, porque nadie lo desocupa el último día, el, el propietario que no ha pagado la indemnización puede hacerle conejo. Aquí es cuando uno dice, prefiero contratar con una inmobiliaria. ¿Y por qué? Porque por lo menos con una inmobiliaria, en el caso tal que me lleguen a ser conejo, tengo donde ir a denunciarlos. En cambio, cuando contrato con un propietario, ¿ante quién me quejo? Y caigo en cuenta de recomendarles a las inmobiliarias, cuando un propietario les pida a ustedes terminar un contrato de arrendamiento bajo la modalidad de sin justa causa, pídanles que les aprovisione los tres meses del arrendamiento. No vaya a ser que terminen ustedes expuestas a una denuncia por parte del inquilino. Miren, mi recomendación y para que todos vivamos tranquilos y en paz es terminar de mutuo acuerdo. Les puede servir a los arrendadores como a los arrendatarios. A modo de ejemplo, para mí como arrendatario puede beneficiarme más poderme ir anticipadamente del inmueble y no esperar hasta el tercer mes. Así puedo buscar tranquilamente un mejor sitio donde trasladarme y no tener que salir corriendo la última semana a buscar un inmueble para pasarme. Entonces, si a mí como arrendatario me proponen que me dejan ir en cualquier momento de los tres meses y me dan una indemnización de un mes o mes y medio, yo me doy por bien servido. Que solamente me cobren hasta el día que, que yo lo ocupe y los servicios públicos hasta el día que yo lo ocupe, a mí me parece que que es suficiente.